Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día lunes 23 de agosto Al domingo 29 de agosto del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien Pues ahora sí que ya finalizando el mes de agosto Este, el octavo mes, la verdad es increíble cómo se ha pasado de rápido este año, y bueno, más con una pandemia que ha durado año y medio, casi dos años, este, más de un año y medio, pero bueno, espero que te encuentres muy bien, que tengas los ánimos uh, elevados, y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos piden la Virgen María y los ángeles y los seres iluminados, los Maestros Ascendidos, que es lo que nos piden trabajar para esta semana. Entonces, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Torin Virtue de la Virgen María, que son estas de acá, y me guío por mi intuición. hacer estas lecturas, no tienen que ser estas cartas, pueden ser las cartas que tú gustes, guíate por tu intuición. De mis cartas, utilizo tres cartas. Y a diferencia, estas cartas, o sea, estas, estas, estas, todas estas cartas, están basadas en realidad en el, eh, bueno, las de Doreen Virtue, sobre todo en el tarot clásico. Pero a diferencia, todos los mensajes son positivos, ningún mensaje es negativo hay algunos que son un poquito como más fuertes otros son un poquito más sutiles pero todos son positivos esa es la única diferencia de una tirada de tarot entonces bueno, si eres nuevo en este canal y estás esperando algo así este no es el canal estos son mensajes de los ángeles para echarnos porras para decirnos por dónde va la situación qué es lo que debemos de trabajar en qué nos debemos de fijar Qué es lo que hemos descuidado, por dónde va la situación. Pues. Y por último, utilizo este mazo, también de la sanación con los ángeles de Turing Virtue. Y de todos los mazos que tengo, que son bastantes, como más o más de 10, finalmente me quedé con estos tres. Son los que más me agradan después de tantos años de estar poniendo las cartas y bueno, es donde siento que mejor sincronía o sintonizo, sintonizo mejor los mensajes de los ángeles bueno, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, del 23 al 29 de agosto Compassion compasión. pues miren, una de las cartas de la lectura anterior nos pedía un poquito que soltar y abrir nuestro corazón Semana anterior y ahorita nos piden ser compasivos, que es como el siguiente paso. Y dice: I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad. Yo ahora entiendo un poquito más este, esta carta en lo personal. Eh, con las dinámicas familiares que se han presentado, entonces bueno uh, es como entender de que no están haciendo lo que deberían de estar haciendo, no es lo adecuado, este, qué sé yo, hay un mal comportamiento, puede ser que se comporten groseros, lo que fuera, y es donde dices bueno mira no pueden de otra manera, así son es su manera de ser. Este, no puedo cambiar la situación, traté de cambiarla, de enmendarla, por decir algo, entonces este, pues, perdono las ofensas y soy amable, ¿no? y ese es ser compasivo. el Brincarte un poquito el, uh, el ego en el sentido de, del orgullo y la dignidad, porque ese es un poquito el tema también que me ha tocado, yo soy de la idea que no te deben de faltar el respeto y lo debes de marcar, pero si lo marcas y aún así sigue sucediendo y es una relación familiar donde no puedes decir ay pues ya, ¿no? Este, dejamos de tener contacto, no es como una relación de pareja o de amistad. Entonces, bueno, pues vas a tener que seguir teniendo el contacto de una o de otra manera, ¿no? Y yo creo, al fin y al cabo que eh, justamente estas tareas de la familia son las que más nos cuestan Y son los mayores maestros Y a veces cuando es muy dolorosa esta relación También es, eh, un aunque parezca muy irónico Pero es una muestra de amor muy grande ¿no? Que esta alma haya decidido participar en esto Para que tú aprendas aquello eso ya con el tiempo lo, lo vamos descifrando, que es lo que vamos aprendiendo. El tiempo es el que nos, nos, nos da a entender, ¿no? Es lo que decía la semana anterior, de las bendiciones eh, escondidas, que aparente ser, ser una, una situación negativa, y en realidad es una bendición disfrazada. ¿no? Es un poquito por ahí, por el asunto. Entonces, bueno, la compasión es realmente el ser... Dadivoso, el ser amable, el ser eh, de una manera consciente, decir, bueno, es no, no, por más que le hacen, no pueden. Entonces, pues, ni modo, así es, acepto que no va a haber ahí un cambio. Y, uh, y pues, ni modo, ¿no? Es rendirte un poquito ante esa situación y de una manera amable y generosa y ya sin reclamar. ¿no? Es lo que decía hace rato De que si ya te faltaron el respeto Y reclamaste, oye espérate hasta acá No me falta el respeto Y luego pasa el tiempo y nuevamente vuelvo a pasar Pues ya Igual decir así como que bueno ya Dar a entender de que Pues otra vez me faltaste el respeto Pero ya ni, ni pedir que lo dejen de hacer Porque parece que No lo van a poder dejar de hacer, no sé Pero por ahí va la situación El ser tan generoso, tan amoroso de decir mira es, es su manera de ser no puede ser que también ya sea una situación que le rebasa en el sentido de que pues tal vez lo veo con mis papás no tienen la paciencia ni eh, que tenían anteriormente ni la flexibilidad no entonces como muy eh, restringido, muy por horarios, cualquier cosa que se salga fuera de la rutina es terriblemente grave para la gente de la tercera edad este, entonces ya es como que se les cuatrapea a todo el mundo ¿no? yo ahorita estoy tomando ejemplos personales que es lo que siento que puede aplicar conmigo pero pues es algo genérico, entonces bueno si resuenas con esto que bueno este, vamos a ver Aparte de la compasión que más nos piden. La carta de lunes y martes nos dice sabiduría. Pues justamente esta sabiduría es la que nos permite ser tan generosos. Dice ¿no? el arcángel Jofiel y dice las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo Jofiel te ayudo a reconocerla nuevamente. pero seguimos con el miércoles y el jueves Almas Gemelas pues nuevamente sale esta carta de Almas Gemelas pues parece que este sigue el romance de la semana pasada anterior dice Arcángel Chamuel déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián entonces, bueno, sigue esta energía. Vamos a ver cómo se desenlaza la semana. Protección, custodia. Es el Arcángel Miguel y dice, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza e inseguridad. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Ahora sí que no entiendo muy bien francamente, hace mucho que no me pasa, que no me puedo conectar bien con, hasta aquí, sí, pero está como que ya no la entiendo muy bien. Entonces yo creo que a través de la compasión y realmente el fluir en amor, digamos, es dejar que las cosas sucedan, o sea, tener una sabiduría superior, dejarnos guiar por ella, dejar que las cosas sucedan, y estar apoyados a través de este alma gemela y a pesar de toda la situación saber que nos protege y nos custodia los ángeles que nos cuidan muy bien y como carta adicional la carta dice ángel de la guarda bueno ya está muy clarito el asunto ¿no? con el ángel de la guarda almas gemelas, ángel de la guarda entonces bueno acá en esta situación puede ser este, que uno está esperando una reacción de este, y sea diferente la, la reacción de la gente y te decepciona, tal vez no sé, no, no sé por dónde vaya pero vuelvo nuevamente a, a la compasión, más en el pensar de que la gente a veces no puede cambiar, no puede salirse de, ¿no? y, eh, y ciertamente tiene que ver el no querer también, ¿no? Es a lo que están habituados, es lo, lo, lo habitual, su zona de confort, y, y no todos estamos aquí para este, hacer este cambio positivo de conciencia, del despertar de la conciencia. Entonces, bueno, puede ser que por ahí vaya un poquito el asunto, pero... Constantemente está el ángel de la guarda presente Y esto a mí me indica también que es la corte celestial Que es la divinidad misma la que está constantemente presente Entonces es quien nos protege y nos custodia ¿no? Entonces tal vez ahí es un poquito como dice aquí Suelta todo el miedo, enojo, angustia Si tal vez a través de esta situación que vaya a ser diferente a como tú pensabas No hay esa reacción ya no enojarte, ya no este, estar triste, sino simplemente saltar y decir, bueno, ni modo, no, no, no se da, no se va a dar, ¿no? Entonces suelto y dejo que las cosas de todos, modos, de todos modos fluyan, ¿no? La verdad no sé muy bien por dónde va, pero creo que por ahí va un poquito el asunto, más o menos. Espero que te tengas una semana muy bonita Agradezco a cada uno de ustedes Que comparte estos videos Los hago con mucho amor Y este En el próximo video Es cuando voy a Abrir este, los comentarios Entonces bueno Te deseo una muy bella semana Muchas bendiciones Hasta la próxima ocasión Namaste.